Soy, soy, no sé lo que soy. Me he en la cueva analizando y siempre voy. Camino al centro de este infierno por si hay un mensaje para mí. Coge el cuaderno y sé feliz. No tengo crisis, más bien son catástrofes. Vuelo a cadáveres, son de mi persona, son de mi persona. Cuanto más profundo entro, más me decepciona. Quiero ver mi sombra para ser libre ahora. Ya no queda orgullo, solo me quedan las sobras. Brillando en todas, todo lo que critico me envenena como veneno de cobra. Soy un monstruo destructor, un ángel roto Lo mismo voy de buenas que dejo a todo el mundo loco Mi energía es una luz de fiesta o luto Te puteo y lo disfruto, que no es pa' tanto No es el orgullo el que me empuja a escribir esta canción Más bien el hombre bien, bien por dentro me da esta impresión Yo me creía que era buena gente Ya veo que no Lo mismo con los dientes que te regalo mi voz Tengo dentro ese veneno Tiempo atrás inyectó. Por más que miro lo bueno Siempre me queda el rencor Ya se me hundieron los remos Y el barco sigue a vapor Con el sudor de mi corazón Boom, boom, boom, boom Con el sudor de mi corazón Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Con el sudor de mí, mi... Con el sudor de mí. la careta, como ver completo, si siempre interpreta cada cosa que pasa, le he dado ya mi vuelta ya, si no me siento mejor que el resto, ya no disfruta esa puta que llevo dentro, lo primero, ser honesto. No, no, no.